Hola profes, bienvenidos de nuevo al curso de creación de vídeos educativos. En esta primera entrega hablaremos de navegadores y buscadores de internet. Como ya mencionamos en el vídeo de presentación del curso, nuestro primer objetivo será localizar en la red todos esos contenidos multimedia de que podamos disponer libremente para nuestras propias creaciones. Voy a empezar tratando de desmentir dos creencias que están bastante extendidas. La primera de ellas es que Google es el buscador de internet y la segunda es que eh, la herramienta con la que nosotros consultamos Google debe ser necesariamente el navegador que viene por defecto en el dispositivo que solemos utilizar. Un buscador o motor de búsqueda no es más que un ordenador que hay en internet al que nosotros podemos realizar consultas y no está solo Google, hay muchísimos más. Para hacerlo, para consultar los buscadores, utilizamos un tipo muy concreto de aplicación que se llaman navegadores de Internet o Web Browsers, en inglés. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, vamos a hablar de los dispositivos de los que disponemos en la actualidad. En primer lugar están los smartphones, están las tablets, están los ordenadores y están las smart TVs. Los tres sistemas más conocidos son Windows de la empresa Microsoft, Mac, de la empresa Apple y Linux, que en principio nos pertenece a todos. Ahora bien, cuando estamos hablando de teléfonos inteligentes, los de la empresa Apple tienen un sistema que se conoce como IOS y en los que llevan Linux se conocen como oh, Smartphone Android. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué navegadores tenemos disponibles en el dispositivo que utilizamos para conectarnos a Internet? El ordenador es con Windows, el navegador por defecto es el archiconocido Internet Explorer. El navegador que viene por defecto en los dispositivos de la empresa Apple se llama Safari. Y por último, en los ordenadores con Linux, el navegador que viene por defecto es el Mozilla Firefox. Aunque en los dispositivos móviles con Android, el navegador por defecto es el Google Chrome. Aunque, como he dicho, estos son los navegadores que vienen por defecto en los dispositivos, tanto Google Chrome como Mozilla Firefox como Opera están disponibles para todos ellos. Aunque por comodidad os recomendaré Google Chrome, realmente el navegador al que se le puede sacar más partido es el Mozilla Firefox. Bueno, ya hemos elegido nuestra herramienta de trabajo. Vamos ahora a localizar qué buscadores hay en internet que nos puedan interesar. Lo primero que hay que decir es que utilizando cualquier navegador siempre podemos acceder a la página principal del buscador poniendo sencillamente su dirección en la barra de direcciones. El navegador trae configurado varios motores de búsqueda uno de ellos por defecto, aunque nosotros podemos añadir los que queramos. Y en lo que respecta a buscadores, pues prácticamente el 90% de las búsquedas que se realizan en Internet se hacen con el motor Google. El resumen sería que aunque utilicemos Google habitualmente, siempre es bueno pedir una segunda opinión. Aquí os dejo un artículo estupendo de Merichel Viña que trata este tema. Las actividades derivadas de este primer vídeo son dos. La primera relacionada con el tema que hemos tratado y sería que vosotros localizarais otros buscadores en Internet. Y la segunda actividad que os propongo está relacionada con el propio funcionamiento del curso y será que os registréis en tres webs. En Gmail, en Twitter y en Testbook. Y eso es todo. Espero vuestras dudas y vuestras sugerencias en el apartado de comentarios del vídeo. Recuerda que puedes suscribirte al canal si te interesa seguir todo el curso y si el vídeo te ha sido de utilidad, pues no olvides darle al me gusta. Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega.